Todo empieza en 1939, cuando los sublevados ganan la guerra civil. Al principio, el dictador iba a ser Emilio Mola, pero se murió en un accidente de avión. Así que al final, el dictador fue Francisco Franco. Al principio de la dictadura, hubo una crisis gracias a la posguerra que duró de 1939 hasta 1960, porque en 1960 intentaron solucionar la crisis con cosas muy guays, poder cambiar el dólar por la peseta y autorizar las importaciones. Con eso, la economía de España subió un montón. Franco al principio mató mucha gente que se oponía al régimen franquista. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, Franco quería entrar en la guerra con los aliados. Pero Hitler no quiso porque España no tenía mucho poder militar. Después de eso, Alemania intentó atacar Reino Unido. Y al ver que no podía, le dijo a España que se podía entrar en la guerra. Pero España le pidió muchas cosas. Dinero, oro, comida y muchas más cosas. Entonces los nazis ya no querían que España entrara en la guerra. Además, Reino Unido ah. le dio a España 4 millones de dólares. Antes de que la alemania nazi perdiera, Hitler nos dio unos aviones para que hiciéramos nuestras propias versiones. Y ahora tenemos aviones nazis. Los años 50 fueron unos buenos años para Franco con lo de la Guerra Fría, porque los Estados Unidos le dio a Franco dinero y productos de Estados Unidos, a cambio de unas bases militares. Y también nos dieron aviones. En España iba a haber un presidente que se llamaba Luis Carrero Blanco, pero los Teeta, mientras Carrero Blanco caminaba, les puso una bomba y se murió. En 1975, la salud de Franco empezó a empeorar, haciendo que el 20 de noviembre de 1975 muriera. ¿Y cuántas personas mató? Nah, unas pocas, unas 150 personas.